Ellos están haciendo su trabajo. Realmente eso es una, una cosa inlógica. Un hecho que ya pasó hace más de dos meses y que no hubo, se, se ve claro que no fue en el negocio que estuvo el problema, sino que vino de afuera. Pero se, no se supieron manejar. Pero las leyes son las leyes. Y la ley hay que cumplirla para uno no verse más involucrado con más problemas. Eh, Claro, porque aquí hay una mantención de personas, de más de 70 personas familiares Que se mantienen con el que dirán diario O sea, que si ellos no ganan diario, su, su comida y su sustento se ven con, con, comprometidos Principalmente los lavadores, ahora mismo las mujeres, yo tenía más de 20 mujeres Ya toditas se me han ido Es un desastre, es una pérdida que anteriormente yo quizás no, no lo tenía Pero ya realmente yo tengo seguridad donde quiera eh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 O sea, que no fue una, un pleito con botella, con esto, sino fue problema que yo tenía en personal. Que lo que pasó aquí, como hay un Dios, pasaba hasta en una iglesia que se hallaran esa persona. Entonces, nada, yo espero ya cumplir mi, mi sanción y si puedo abrir antes, yo abriré antes. De lo contrario, tengo que esperar la sanción que interior me, me dio.